académico de aprendizaje ecuaciones diferenciales unidad didáctica 1 ecuaciones diferenciales de primer orden cuando se habla de movimiento por ejemplo acerca de una velocidad de un ascenso de temperatura de un aumento de población de un monto de interés de un cambio de la corriente se hace referencia a un elemento que tiene variación a través del tiempo en matemáticas, el lenguaje que describe dichas variaciones son las ecuaciones diferenciales. Para resolver una ecuación diferencial, primero hay que identificarla y después aventurarse en su solución. Para lograrlo, se debe manejar de forma correcta las derivadas y las integrales. Por lo tanto, quien no maneje de forma adecuada estos temas, es necesario que haga un repaso de los textos de cálculo para una mejor comprensión de esta asignatura. Para alcanzar los criterios de desempeño definidos para el elemento de competencia de esta unidad didáctica, se han definido tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. A través del estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 2, estableciendo la relación de las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones contextuales, se abordarán las diferentes actividades que permitirán resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Durante el desarrollo de las distintas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, usted deberá estudiar atentamente los diferentes elementos que le permiten definir las ecuaciones diferenciales considerando el tipo, orden, linealidad.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 Tradición, transformación y...